Quisiera ir a casa, a mi cuarto, y como hago desde hace años, sentarme en la cama, en la oscuridad, con aquel vestido granate que encontré en el armario de mi hermana. También es muy gratificante estar aquí, pues en este primer certamen de microrelatos entre iguales. Eh, una felicitación muy sincera a todos los y las galardonadas por la calidad de vuestros textos y también porque, porque habéis salido aquí a defenderlos, a leerlos delante del público, habéis trascendido un poco... ...ese acto tan, tan íntimo y tan privado ¿no? de relación que hay... ...entre quien escribe un texto y quien lo lee... ...y habéis dado el salto a presentarlo aquí... ...convirtiendo la literatura casi en un arte en vivo... ...y ese salto bueno, es de agradecer. Son textos que recogen la sensibilidad de los, de los jóvenes... ...y que hablan de relaciones igualitarias, de equidad, de afecto... ...de micromachismos, de luchas de poder, de independencia... ...de procesos emocionales, de acercamiento a la diversidad... ...de comunicación tan sortu genuen laguntasunark adorea emantzi dán gau hartan zuregan eta zure, zure konplizitatearekin laztanka hasteko. azteco. erantzun zenidan hasieratik ulerkor jostari. Sentitzen duen estimua beste modu artaz islatu nahi nizun. Bueno, quería poner un poco en valor a todas estas personas transexuales que, que pues por las circunstancias actuales eh, siguen sufriendo, seguirán sufriendo eh, por luchar por algo tan básico que es ser ellos mismos es un texto reivindicativo y que rescata, que rescata las principales, los principales pilares bajo los cuales queremos convivir, entendiendo que el amor no, no es necesariamente eterno, que el amor puede venir de diferentes fuentes, pueden ser una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte personas de cualquier género, de cualquier lugar y que lo importante en el fondo es no monopolizar el concepto de amor y que sea lo más libre y justo posible. Esa es el momento en el que ya no puedes aguantar más bajo el agua y tienes que salir a respirar sí o sí. Es un momento como de angustia y yo creo que representa bastante bien cómo es estar dentro de una reacción tóxica en la que por mucho que quieras respirar tienes que salir en algún momento porque no puedes no puedes respirar bajo el agua. Mi historia de historia gañete cuando en la remana. Eta, hola, sentí tendría no y te acabaré, estas y estas una seta de empatía. Yo estoy a Andal a Remana, quiero decir, en co valor importante de la empatía. Su cabello encapotado cae como velo y la sombra que proyecta su cabeza. santiago al luto por la tinta corrida del papel. Fue cocinera en un barco de vela que se dedicaba a transportar productos ilegales escondidos en zapatos por todo el Atlántico. Es importante, para mi modo de ver es importante saber qué es lo que piensan eh, ellos y cómo se sienten, cómo se relacionan para que le, las personas adultas partamos de ese discurso y generemos programas y acciones y proyectos educativos ajustados a esa realidad. Esta edición de, lo, de los microrelatos puede servir para trabajar a nivel individual, que se los lea cada persona para ver cómo se siente y qué... Y qué qué le produce, qué emociones producen, o a nivel colectivo, en, en casas de juventud, centros educativos, en asociaciones juveniles, en escuelas de tiempo libre, o sea, es un documento para mi modo de ver muy válido y que espero que, que la gente lo, lo lea, lo comparta y lo, y lo exprima bien exprimido. Y nada, decir que esperemos que el año que viene se vuelva a hacer otra edición.